Hola a todo el mundo, en esta segunda cápsula de formación vamos a terminar de ver las funciones de búsqueda avanzada de Google. La semana pasada vimos estas que figuran en la parte superior y hoy nos vamos a centrar en estos criterios que servirían para, para restringir resultados. El primero de ellos sería el idioma, una búsqueda convencional no está limitada a ningún idioma, pero por algún motivo yo podría buscar, por ejemplo, resultados en alemán, sobre etical, al ejecutar la búsqueda vemos que efectivamente todos los resultados que, que estamos encontrando pues están en alemán. Regresamos, preferencias, búsqueda avanzada y podríamos hacer exactamente lo mismo filtrando por, eh, por región. Nos permitiría limitar resultados procedentes de un país concreto y el siguiente criterio sería el de última actualización es bastante bastante importante porque pues porque hay temáticas en las que se avanza muy rápido en lo que en las que lo que era cierto hace un año o hace dos años pues ya no es ya no es cierto entonces eh, nos interesa encontrar cosas que, que sean que tengan vigencia ¿no? por ejemplo sin hacer ningún tipo de sin limitar temporalmente los resultados yo podría buscar tutorial excel y vemos que los resultados que encuentra, por ejemplo, este es de 2017, 2014, 2011 y este programa pues ha generado muchísimas versiones nuevas desde 2011, por ejemplo. Entonces yo no quiero aprender una herramienta, digamos, sobre una versión que muy probablemente no es la que tengo instalada en mi equipo. Quiero encontrar resultados más actuales y lo podría hacer tanto desde preferencias, búsqueda avanzada como desde aquí herramientas. Podría aplicar este filtro y decir que quiero resultados del último año. Con esto me aseguro pues, que los tutoriales, en este caso, son, son recientes y sirven para, para mi propósito. Preferencias de nuevo, búsqueda avanzada. Y el siguiente sería el criterio de sitio dominio. Por ejemplo, vamos a buscar, esto lo vamos a quitar, vamos a buscar resultados que estén en la web del diario Prensa Libre, que es prensalibre.com. Prensalibre eh, que contengan pues Jocotenango. Efectivamente, los resultados tienen jocotenango. Y si os fijáis, el dominio de todos ellos es prensalibre.com, prensalibre.com, con esto pues eh, podemos conseguir buscar en un, en un lugar concreto. Regresamos a búsqueda avanzada y lo último que, que quería ver. Es el criterio de tipo de archivo, como su propio nombre indica, nos permitiría filtrar pues, por una tipología concreta. Si estamos buscando pues, informes o documentos finales, pues lo normal es que busquemos PDFs. Eh, si quisiésemos buscar conjuntos de datos, buscaríamos eh, un Excel, pues cualquier cosa que, que se os ocurra. Vamos a hacer esta búsqueda con, con PDF. Y salen, pues, resultados de Jocotenango en formato PDF. Esto es lo único que hemos hecho. Y con esto, pues, concluiríamos la, las funciones de búsqueda avanzada en Google. Si tenéis alguna consulta o comentario, pues, pues lo podéis formular. Y como siempre, si os ha gustado, pues, eh, os animamos a, a compartir el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.